Tenemos del otro lado en contacto a Hernán Piquín Así que lo vamos a recibir con un Hola, fuerte man. aplauso Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? El un placer disco. poder recibirte ¿Qué tal Clara y Lucas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. contentos contentos de, contentos de verte De tenerte por aquí de nuevo y saber que muy pronto vas a estar llegando a Mendoza Con este espectáculo, con la música de nada más y nada menos que Freddie Mercury Queen y tu arte, tu danza allí en el escenario Muchas gracias, sí, bueno, nosotros felices, felices de poder estar ahí, felices de volver, eh, es un espectáculo realmente que, que nos llena, es un espectáculo eh, hermoso de hacer, eh, somos 10 artistas en escena, eh, contamos en una hora y media eh, los momentos más eh, importantes para, para mí de la vida de Freddy, que, que fue su llegada a Londres, eh, empezó en una escuela de arte. Uh -huh. A él mucho no le gustaba, entonces dijo, bueno, quiero, quiero hacer otra cosa, eh, se puso a cantar y bueno, y le fue fantástico. Eh, hasta el amor, el desamor, el despertar sexual. Su sexualidad, uh -huh. eh, su matrimonio, después, este, obviamente, hasta cont contamos el, el, eh, su, su enfermedad que, que uh -huh. se lo llevó tan joven, ¿no? Sí. sí. Bueno, la verdad que sí, una carrera, una trayectoria impresionante la de Fre Freddie Mercury, que como vos decías, lamentablemente lo perdimos muy joven. Uh -huh. No pudimos disfrutar, bueno, así nuestra generación eh, de su arte, así que está buenísimo poder brindarle de cierta manera un homenaje a través de tu arte, que en este caso es la danza. Sí, así es. Eh, son 25 temas. ¡Wow! Eh, son 25 Se cambios. De... Sí, sí, sí es, es muchísimo. Son 25 es temas, 25 cambios de vestuario, eh, eh, toda la puesta de luces, las eh, imágenes, el, la escenografía, es todo, todo, todo, todo nuevo. Eh, yo siempre, después de, de, de que termino la función, hago un video eh, con el público o saco una foto y la subo a mis redes a, a @hpiquina, a mi Instagram y, y ahí este la gente me me, me comenta ¿no? todo, lo que le, lo, todo lo que le sucedió en la función yo cada vez que me embarco en un nuevo, en un nuevo espectáculo en un nuevo proyecto, siempre trato de, de hacer eso, ¿no? de emocionar al público, de sí. tratar de, de que la gente no solo vaya al teatro a sacar una entrada y ver una función y después que ahí se termine todo sino que después eh, cuando escuchan eh, las canciones, quizás cinco días después o, o cuando sean en, en la radio ponen una canción recuerden eh, uh -huh. lo que había sucedido en ese momento en, en el espectáculo. La verdad que lo estamos, eh, lo estamos eh, eh, logrando porque la gente me escribe a mi Instagram y me dice eh, que se emocionaron, lo, lo que les recordó, que con ese tema les recordó tal cosas de su vida eh, y, y eso, es, eso es hermoso. Así que obviamente imagínate que, que, que todo esto y todas estas giras eh, no, no se podrían hacer eh, de... Si, si uno no cuenta con con el apoyo de los productores, Sin de Jazz, pro, de, de jazz produ, Producción, de, de, de, de Facundo Gallardo ahí en Mendoza, que se mueve para todos lados para, para lograr eh, estar eh, en todos lados. Así que ahí vamos a estar el viernes en Tunuyán, el sábado en Godoy Cruz en el Teatro Plaza, el domingo en Rivadavia. Espectacular. Este, as, Sí, así que ahí los espero a todos para disfrutar juntos de este de este hermoso espectáculo. Buenísimo. Por supuesto, recién mencionabas, Hernán, las distintas aristas de la vida de Freddy Mercury y fibras muy profundas como, bueno, su salud, su pareja, su descubrimiento y demás. Me imagino que debe haber sido muy rico tu investigación para poder recrear toda esta situación. Sí, sí, ¿sabes que Sí. Eh, yo este, este, A ver, yo había hecho un espectáculo que se llamaba Hernán Piquines Freddy hace muchos años Exacto. atrás. Uh -huh. eh, y después, obviamente... Eh, fueron tres años y después hice otros espectáculos porque tenía ganas de tenía ganas de hacer otros espectáculos y no quedarme en uno solo. Eh, pero, pero con, con Freddy siempre me pasó que, que, que, que hay algo que, que a mí me atrapa de su vida y de su obra y de su. y de su forma. Creo que, que él eh, en, en lo que me siento quizás eh, eh, parecido o entusiasmado es que él, él, él, él amaba lo, lo que hacía, y yo amo lo que hago. Eh, y, y, y, y arriba del escenario él daba absolutamente todo, y es lo que a mí me pasa. Yo una vez que subo al escenario, eh, no me importa si son 5, 6, 25, 30 canciones, estoy ahí... Y estoy, nada, eh, feliz de poder estar y de poder hacerlo y, y, y de que la gente que quizás no tiene la posibilidad de ver el espectáculo en Buenos Aires porque quizás no pueden viajar uh -huh. o porque quizás la fecha que viajan nosotros no estamos, poder nosotros movernos e ir a la provincia, al pueblo, a la ciudad, a donde sea para que puedan eh, ver este espectáculo. Y realmente yo creo que, que, que, que la gente que venga a verlo no se va a decepcionar. Eh, se, va, se va a llevar un, un hermoso recuerdo en el corazón y seguramente van a salir movilizados. Eso se lo súper, súper aseguro. Excelente, Hernán. Bueno, eh, quiero saber y, y preguntarte, ¿en qué momento de tu carrera sentís que estás? Hoy por hoy sos... De los nombres eh, con mayor renombre, vamos uh -huh. a decir, valga la redundancia, en la Argentina en lo que tiene que ver con la danza. Y cada vez eh, que uno, por ejemplo, te dicen, bueno, baila. No, pará, ni que fue no Hernán soy Piquín. Piquín. O sea, te, te usan todos como ejemplo cuando hay que hablar de que una persona baila bien, justamente. ¿Qué sentís con eso? Mira, a mí me, a mí me pasa con eso que, que, que es como que, viste, cuando estás llegando a viejo, a mayor, ¿viste? viste cuando ya te ponen. Por ejemplo, la vez pasada me causó gracia porque me manda una amiga que estaba haciendo palabras cruzadas en el diario, aparece mm. mi foto. Ah. Y dije, uy, uy, uy, uy. Y viste que cuando te ponen esa fotito en, el, en, en, en, las, en las palabras cruzadas, decís, bueno, me parece ya que... Ya creciendo. Ya vamos creciendo. Este, pero no, me agarra, a ver, me agarra en un, en un momento de, de mi vida... Eh, yo... yo eh, cada vez que, que, que cada cosa que hago la hago eh, con, con el mayor amor respeto y cariño que, que, que emprendo todas las cosas entonces para mí este momento es único uh -huh. y, y, y, y así lo vivo entonces es como que yo cuando no estoy bailando es como que ahí envejezco es como uh -huh. que ahí viste cuando uno deja de hacer las cosas es como que sí. viste empieza como uy me duele acá me duele allá me duele esto mientras estás bailando no te duele nada entonces este eso estoy estoy en, en ese momento de, de, de obviamente de, de, de, de, de dejar que, que quizás otros bailarines vengan mm. yo, yo me rodeo de, de, de, de eso no de esa energía joven de esa energía buena de esa energía que, que tiran todos para el mismo lado tengo tengo un, un grupo de bailarines que es fantástico, fantástico que, que, que, son, tienen una fuerza en el escenario, un, un, un carisma, un, una interpretación, eh, y, y eso, y eso viste, te, te, te rejuvenece. Uh -huh. <risas> Espectacular, sí, mira, los años no te pasan en ambos decís, si sí, uno se va poniendo más viejo, no, a vos ni se te nota. Como el vino Después, después nos pasaste el tip La fórmula Mirá eh, La fórmula es esta luz Que está acá Que me quema Entonces no se ve nada No, no Y sin duda La fórmula es la pasión Que le pones a todo lo que haces Hernán Como vos decías sí. Es el amor Y lo que transmitís A través de, de tu danza Vamos a recordar las fechas Porque son tres funciones Aquí en la provincia de Mendoza Va a estar por el Valle de Uco En Tunuyán También la gente de zona este Lo va a tener en Rivadavia Y aquí también En Godoy Cruz En el Teatro Plaza las entradas las conseguís todas en la misma página. Entrada web, allí te metes, vas a encontrar las diferentes publicaciones para que saques la entrada donde te queda más cerquita. Exactamente, ¿no? más práctico. Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Que sea con todos los éxitos, las funciones eh, este fin de semana. Te mandamos Todo lo mejor, un Hernán. Gigante. Gracias por tu tiempo. y Lucas, un beso muy grande y muchas gracias. Y los espero. No se van a arrepentir de este hermoso espectáculo.